Quieres verme esta noche también? Pues si tú no eres nadie Ya te lo dije no respires mi aire Sé lo que valgo lo llevo en la y Si nos escapamos lo hacemos un Si lo quiero pues yo lo consigo Somos gente de pocos amigos Estamos puestos para el efectivo Si te pillo no me des motivos Ey game shit En el estudio contando los racks Ey game shit Estoy con el Louis fumándose pack Siempre andamos en modo sigilo Ganar, ese es mi destino Si te apunto no den suspiro Yo es que ya sé mi camino De los míos yo nunca me olvido con el Quiere copiar mi sonido Si tira los míos ni nada que hacer Me juego la vida si hay que vencer A esa hoe yo la pongo a cien Quiere verme esta noche también Por pues si tú no eres nadie Ya te lo dije no respires mi aire Sé lo que valgo lo llevo en la sangre Si nos escapamos lo hacemos un fucking your bitch you know that's a hype Nigga you in my shit nigga you catching bodies Nigga hop in a jet You see how I'm rocking you know I gotta fight Sipping on walkin' sipping on fat This nigga be stitching and hang with the jake She give me mata si lo had